Freddy, si tú supieras que te deseo cuando te veo Dile, no te puedo ignorar Y quiero más, si tú supieras Que más que por ti estoy aquí Sé que tú eres soltera, ajá, que más Si tuvieras que te deseo, cuando te veo no te puedo ignorar ni quiero más, si tú tuvieras que por ti estoy aquí Sé que tú eres soltera y que más te pega la habitación, tu cuerpo y el millón, dándole, dándole, pasándola bien, mujer, eres lo que